Buenas noches a todos los vecinos y vecinas de Coín. El cuidado del medio ambiente y nuestro patrimonio natural, junto a la lucha contra la emergencia climática, constituyen una de las áreas en las que más arduamente hemos trabajado de adelante, Coín, a lo largo de estos dos primeros años de legislatura. En este sentido, cabe destacar que hemos presentado más de una docena de mociones relacionadas con el medio ambiente, a través de las cuales hemos solicitado la adquisición de una máquina trituradora de poda. ...una adecuada gestión y uso de los contenedores... ...el control de las emisiones de polvo de las, carte, de las canteras... ...la defensa del árbol urbano y arboleda en el pueblo... La, ...la lucha contra la procesionaria y el control biológico de esta, ...la depuración de las aguas residuales... ...y la depuradora biológica en el parque lineal... ...líneas de acción ante la emergencia climática... ...el desarrollo agrícola de la jara en la producción local de cereales... ...la mejora del punto limpio... El cuidado y la sostenibilidad de Barranco Blanco, el apoyo a la huelga general por el clima, ordenanza municipal sobre recogida de basura por el pueblo, ordenación de la implantación de plantas fotovoltaicas y el fomento de modelos sostenibles, la inclusión del río Grande en la zona de especial conservación, río Guadalhorce, Falas y Pereylas, y el fomento del autoconsumo y cooperativas energéticas. Por otra parte, hemos trabajado intensamente en ejercer una posición férrea pero constructiva a dos importantes amenazas que se cernían sobre el patrimonio natural de nuestro pueblo, la ampliación descontrolada de las canteras y la macroplanta solar en la jara, presentando alegaciones al proyecto de parque fotovoltaico pidiendo por escrito una moratoria para la implantación de parques fotovoltaicos, presentando también alegaciones al proyecto de nueva cantera y presentando una propuesta de creación de comisión para el estudio del impacto de las canteras. Otro aspecto en el que hemos trabajado incansablemente ha sido en tratar de trasladar a los vecinos y vecinas de Coín toda la información sobre los asuntos medioambientales que nos afectan a todos y a todas, para ello, hemos realizado toda una serie de ruedas de prensa informando sobre el control de la procesionaria, la apertura de la nueva cantera, el control del polvo de las canteras, la depuración de las aguas, el punto limpio, los contenedores y el control de los residuos, la instalación de placas fotovoltaicas, el autoconsumo y las comunidades energéticas, el plan de arboleda urbano, la emergencia climática, las zonas protegidas y la ampliación de las zonas de especial conservación. Finalmente, ...hemos tenido también una agenda repleta de reuniones... ...con muchos de los agentes de nuestro pueblo... ...implicados en los asuntos medioambientales, ...como el personal del Punto Limpio... ...reuniones con la asociación Coim tu Sierra... ...y participación en las movilizaciones de esta asociación... ...asistencia al acto de Viva Coim sobre las canteras... ...reuniones con la asociación Valle Natural Río Grande... ...y participación en las movilizaciones organizadas por esta... ...reunión comarcal informativa... sobre instalación de placas fotovoltaicas... Reunión formativa con un ingeniero industrial sobre energías. Reunión con vecinos y vecinas autoconsumidores de energía limpia. Reunión con la Consejalía de Medio Ambiente para propuestas respecto a los residuos sólidos urbanos y el reciclaje. Reunión con el parlamentario andaluz sobre las canteras y las placas fotovoltaicas y visitas de este a Coín Y reunión con la parla parlamentaria provincial... ...sobre las placas fotovoltaicas... ...y visita de esta a nuestro pueblo de Coín. Buenas noches, cuando ya hemos pasado el Ecuador... ...de la actual legislatura, desde Unidas Podemos en Coín ...hacemos balance del trabajo realizado... ...en estos últimos dos años. Hemos dividido el trabajo realizado... ...en cuatro grandes áreas... Tal ...y como explicó Laureano la semana pasada... ...de la que voy a darles cuenta hoy... ...es de la que hemos llamado urbanismo y territorio. En el área de urbanismo y territorio hemos presentado... ...ocho mociones a pleno, dos en 2019, tres en 2020... ...y otras tres en los que llevamos de 2021. Por orden de presentación tenemos... ...bus urbano, arreglo vial de la salida de bomberos... ...árboles y arboledas urbanas contra el calentamiento global... ...movilidad en el contexto de la COVID... ...el árbol urbano, criterios para una movilidad sostenible... ...mejora del servicio de transporte público y por una ordenación de la implantación fotovoltaica y el fomento de modelos sostenibles. También hemos participado en lo relacionado con este área, con otras propuestas. En el trabajo municipal, aportando a la ordenanza de publicidad, al pegó en proceso de elaboración y al plan de movilidad, al plan municipal de viviendas. También hemos hecho... ...al equipo de gobierno una propuesta de moratoria... ...de los macroproyectos fotovoltaicos... ...y los nuevos proyectos mineros de canteras. Finalmente, en este, en este apartado de otras propuestas... ...hemos presentado alegaciones a la ordenanza de publicidad... ...al proyecto de nueva gasolinera en Sierra Chica... ...a la planta fotovoltaica de La Jara de 2,4 megavatios... ...y a las cuatro macroplantas fotovoltaicas de la Jara-Río Grande. En lo que concierne eh, a explicar a la ciudadanía coineña... ...el trabajo que venimos realizando... ...para el área de urbanismo y territorio... ...hemos ofrecido 10 ruedas de prensa... ...en la televisión pública municipal... ...la mayoría relacionadas con las mociones... ...que hemos ido presentando... ...pero también sobre otros temas. Los títulos de las ruedas de prensa han sido... ...Nueva gasolinera en Sierra Chica... ...Movilidad sostenible... COIN necesita un plan, más de mil hectáreas de placas solares en La Jara, magnolios en la Alameda, centrales fotovoltaicas a debate en el Guadalhorce, de la que dimos dos ruedas de prensa, reunión informativa sobre las macroplantas fotovoltaicas, también dos ruedas de prensa y la última no macroplantas fotovoltaicas y plazo de alegaciones a las plantas fotovoltaicas de hace eh, prácticamente una semana. Ya para finalizar, también hemos mantenido al menos cuatro reuniones con vecinos y colectivos, una con el personal del Parque de Bomberos, otra con la comunidad de vecinos y vecinas de Sierra Chica. Nos hemos movilizado también con vecinos y vecinas en contra de la nueva gasolinera en Sierra Chica y hemos mantenido una reunión con los vecinos y vecinas de la Plaza de Andalucía. Detrás de todo lo que hemos relatado hay mucho trabajo de organización, de estudio, de preparación y, sobre todo, de, de pensar siempre en el bien común. Es por ello que lo hemos realizado con sumo gusto y lo seguiremos haciendo mientras la ciudadanía así lo quiera.